El dirigente de izquierda, Momón Rodríguez, criticó las actuaciones del presidente Danilo Medina, de quien asegura no espera nada nuevo en su discurso dirigido a la nación el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Danilo se ha plegado a una agenda espontánea que ha puesto a circular el imperialismo norteamericano. Tratando de hacer una cosa que al mundo le resulta ridícula como de ir a disponer en un país donde han habido 23 elecciones a querer estigmatizar a Maduro de, de, de dictador y agarrar a un muchacho que ahora se ha comprobado que muchachos muchacho de la silla, lo, ha, lo han captado en distintas reuniones de la USA y del de grupo eh, ultraderechista una gente de la silla y en su condición dice que de un diputado suplente Tomarlo por el pelo y el siguiente será el presidente de Venezuela. No, ni, lo, ni lo acepta el pueblo de Venezuela, ni las Fuerzas Armadas, ni lo acepta el mundo, solamente lo aceptan aquellos sectores ultraderechistas como el, el Parlamento Europeo, el Cartel de Lima, como le llaman el Grupo de Lima, y los norteamericanos que controlan a la cabeza, ¿qué podemos esperar? Hasta tal grado que ahora no encuentran cómo sacar la castaña de fuego. Porque ellos saben lo que implica meterse a Venezuela. Implica entonces enrumbarse en una lucha contra el mundo. Sin embargo, el gobierno de aquí se pone acorde, acorde con esa agenda. Eh, dando una muestra de desagradecimiento a Venezuela, que le ha dado petróleo a 20 años. Que reguardó, Venezuela resguardó a nuestro padre, a nuestra independencia, Juan Pablo Duarte. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.